Hola qué tal, soy Xavi Luque, bienvenidos a otro vídeo en mi canal Bueno, pues lo dicho, estamos aquí con Blanca Paloma y su canción Ea Ea Vamos a escucharla Wow, vaya intro Esperabais baladas, toma ya O sea, vaya mezcla de ¿eh? sonidos. O sea, Eurovisión, por favor. ¿Estáis escuchando esto? O sea, es buenísima, ¿eh? es que te explota la cabeza. Una nana decía, ¿eh? bien mezclado está este agudo y ella como canta en directo esto va a ser brutal vamos O sea, me encanta ese coro tan potente con su voz. ¡Pam! O sea, me acaba de volar la cabeza, de verdad. <ríe> es que, es que, madre mía. Ya me... bueno, ya nos dio muchas pistas en la entrevista que le dice de, de, del dormir o el no dormir. Eh, la nana bailable, bueno, me, me dio unas píldoras. Que, que esto de nana tiene poco porque así no se duerme nadie. Oh my god, ¿cómo está mezclado esto? ¡Qué bien suena! Yo ya le dije que, que esto me recordaba a dos canciones que luego me confesaron ella y su compositor que, que estaban inspirados en esa canción. Y totalmente. O sea. Brutal. Además, esto, lo que me, ella me decía, la raíz. O sea, una canción súper pura. Guau. Guau, guau, guau, Blanca Paloma. Mm, de verdad. Tengo la, tenía las expectativas, las sigo teniendo y las voy a tener. Qué, qué tremenda esta canción. Mm, se ha salido totalmente del género este de secreto de agua. La esencia es... La misma es ella, pero si esperabais una balada, nada, nada, nada. Olvidaros que, que, que esto le ha dado una vuelta de tuerca brutal. Buenísima Blanca Paloma con Ea, Ea. Wow, de verdad, felicidades. Vaya pedazo de canción. Me encanta. Wow. bueno, vamos a seguir, vamos a seguir, que nos quedan unas